Hola, yo soy Eric Gamer y les quería decir que dentro de poco subiré al canal un vídeo de Geometry Dash, una animación 100% hecha por mí y un vídeo de cómo dibujar un Bilbala de la grandiosa saga de videojuegos Super Mario Bros y un tag que espero que les guste todos esos vídeos ya que, al estar empezando en Youtube me cuesta poner el locuendo y editar entre comillas ya que, pues tengo pocos recursos para editar, pero bueno por eso no se preocupen ustedes ya que sus likes y suscripciones hacen que cada día quiera traerles mejor contenido a este canal ya que de verdad me gusta hacer vídeos para youtube e incluso si recién acabo de empezar aquí me encanta bueno espero que les haya gustado el vídeo incluso si ha sido bastante corto pero lo que importa es informar un poco qué es lo que quería hacer con este vídeo o sea me refiero decir los vídeos que van a haber dentro de poco bueno dicho esto recuerden darle like y suscribirse a mi canal para seguir haciendo mejor contenido siempre bueno adiós